El momento de una ruptura matrimonial siempre es duro y difícil. En él hay muchas cosas en juego, mucho más en aquellos casos en los que existe un patrimonio común o unos hijos y descendientes habidos en ese matrimonio. En esos momentos es en donde necesitas un abogado no única y exclusivamente especialista en la materia, sino también cercano y con la suficiente empatía para comprender la situación por la que estás pasando y defender tus intereses de la mejor forma. Para ello, cuenta con Abogado Amigo.